Saludos, soy Raúl Manguera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer un mapa conceptual o un diagrama eh, de forma eh, moderno. Entonces vamos a hacerlo de forma sencilla. Vamos a tomar este texto que está aquí, eh, no es mucho y iniciemos. Entonces vamos a hacerlo con PowerPoint. Igual lo pueden hacer con cualquier programa. Vamos a darle clic aquí abajo, luego damos clic aquí. Eh, vamos a tomar una página en blanco. A ahorrar la primera entonces vamos a iniciar vamos a copiar de aquí el concepto el título general vamos a darle clic en insertar forma y vamos a tomar una que no, que sea adecuada para ponerla en el centro entonces vamos a tomar esto lo estamos en el centro tomamos damos clic derecho sobre ella modificar texto y damos clic derecho pegar vamos a ir organizando esto vamos a cambiar el tipo de letra Arial. el color como doble clic sobre ello marca clic en relleno vamos a tomar este color sería tipo de letra seleccionamos todo el objeto damos, dejémoslo en 18 está bien ahí entonces ahora continuamos con el subtítulo el título de este texto vamos en este caso vamos a tomar una derecho modificar texto pegar y listo ponerlo a real en rellena forma y con algo que sea uno azul griseado lo dejamos ahí. Ahora vamos a tomar una línea, vamos a insertar forma, vamos a tomar esta, nos ubicamos aquí, lo ponemos allí, a ponerle color verde darle clic aquí vamos a poner así y ahora vamos a tomar el texto de, de, de, la, de la misma aquí copiamos y este ya sería el texto con el que se va a explicar este tema Entonces vamos a tomar un cuadro vamos a ponerlo aquí vamos a estirarlo clic derecho modificar texto un clic derecho pegar ok. damos un clic aquí afuera donde nos marca las la cuatro crucecitas de mover vamos a dar clic allí para presionar todo el objeto vamos a darle clic en área centrado tamaño de letra 14 eh, vamos a, a, a, a justificarlo lo mejor Ahí, creo que nos diría mejor y aquí vamos a dar doble clic o vamos clic en forma vamos clic aquí vamos a tomar esta opción para que vea mejor damos clic en insertar forma vamos aquí y sabemos que la conexión correcta sería esta allí vamos a tomar el color de la misma así vamos con la otra opción el otro título sería este el título este, que sigue vamos a tomar otro círculo aquí vamos a poner aquí clic derecho en modificar texto pegar vamos a seleccionar todo el objeto aquí vamos a darle clic tipo de letra y el objeto de la mujer que corresponde poner aquí. el tamaño 14 negrita se llama visible ahí. y en la forma vamos a darle tipo de color Un relleno azul gris ahí entonces ahora vamos a tomar el otro pez buscar en, en otra forma Luego pueden poner la forma que quieran esta iría aquí modificar texto aceptar inicio a tamaño 14 modificado y este lo corremos más grande allí se nos faltan las líneas de los que siguen los que siguen entonces este iría de aquí No olviden de combinar los colores como corresponda le pongo verde de este de, de, de, de, de, de, de, de aquí de esta forma donde sale le pongo el color verde porque a la línea porque inicia desde este y ya desde este le pongo el mismo color así entonces aquí vamos a ponerlo así y clic en insertar tomamos otra línea que sería aquí, aquí aquí Allí. Y ustedes verán si le ponen un fondo entonces les quedaría así el mapa conceptual o diagramas que nos llamar si ustedes quieren le ponen un fondo para que se vea mejor algo sencillo y moderno sin complicaciones si ustedes quieren insertar eh, eh, ya eso queda al punto de ustedes y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Quedaría de esta forma. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse. Chao.